Thank <laughs> you. El Bijao, Bijao o Bijaoa, Congo, también llamado Cachibú de Caracas. El Bijao, Bijao o Bijaoa, Calatea lutea, también llamado Cachibú de Caracas, es una especie de planta perteneciente a la familia de las marantáceas que fue descrita por primera vez para la ciencia en 1775 por el botánico francés Jim piste Fusi Aulet, es una planta que crece en el trópico americano, cuyas hojas se utilizan en algunos países para envolver tamales, hallacas y otros alimentos blandos. En Colombia se le conoce también con el nombre de guijao o hojas de congo. Distribución es una especie común que se encuentra en sitios alterados, desabrigados o en áreas pantanosas y a lo largo de ríos en las zonas atlántica y Norcentral central a una altitud de 0 a 300 metros hasta 900 metros en Boaco, Nicaragua, durante todo el año pero principalmente de febrero a mayo desde México a Brasil y Perú al igual que en las Antillas aunque también resisten los 2000 metros como el oriente antioqueño. Usos Las hojas se usan para envolver alimentos que suelen llamarse fiembre o zarapa. También sirve en empaques de tamales en Antioquia y Santander y pasteles y ayacas en la región Caribe, Colombia y o Venezuela, alojones en Tarapoto y Moyobamba en el Perú, así como en la preparación del ayampaco y el maito en Ecuador y ocasionalmente para techar. Además el jugo de su rizoma y tallos posee gran valor diuréticos. En Panamá se utiliza para envolver el tamal, ya sea de maíz viejo o nuevo, para envolver el mono, comida completa en el área de Chiriquí y algunas veces la panela dulce. Usos de la hoja envolver alimentos típicos de la selva. La demanda es alta por parte de la población por el consumo del juane. Por tanto, la venta de las hojas de bijao son un producto que genera trabajo e ingresos no solo en la ciudad sino en toda la región. También sirve para envolver tamales, para rasca, nina, juanes, pescados, pate, así como quesos frescos y otros dulces, bocaditos. Proporciona buena envoltura que da un aroma Sabor y protección contra microorganismos. Antes de envolver los alimentos para el juanes, se recomienda asar brevemente las hojas con la finalidad de adicionar flexibilidad a la fibra. Para interior, huecos de las cumbas de los techos de las casas con la finalidad de no dejar pasar el agua hacia el interior. Para medicina antidiareica y antiemética. Las raíces de esta planta se emplean con bastante frecuencia como diurético, pero rara vez corresponden con su fama y casi siempre se combinan con otros vegetales más activos para componer conocimientos que se administran en las enfermedades que reclaman de esa clase de medicamentos. El conocimiento de los rizomas y del tallo es un gran diurético y depurativo. La raíz se toma en cocimiento y es empleada como antídoto contra la mordedura de serpientes. Para artesanía, la planta de estilo 1 será de tallo que es usado por los indígenas para elaborar artesanías para. Para brillo, el tallo es utilizado para elaborar sogas para madres de palos delgados. Para proteger las fuentes hídricas, con la finalidad de evitar el lavado del suelo en áreas con pendientes o suelos desnudos, se siembra en tres bolillos a distancia menor de un metro. En construcción de hornos de barro, al cubrir la bóveda armada con tiras delgadas de guadua, bambusa, guadua. Su alta resistencia permite aplicar sobre ella gruesas capas de barro y así obtener una superficie lisa en el interior de la bóveda del horno. El uso del vijado en el bocadillo veleño. Cultivo. La hoja de bijao puede ser de plantaciones silvestres o cultivada. Se corta manualmente. 2. Cocción. La cocción de la hoja de bijao se hace en agua hirviendo hasta que las del centro toman una coloración parda, debido al contacto de la clorofila con el vapor de agua y su posterior dilución. Esta operación requiere para su realización una hornilla y un recipiente metálico. 3. Limpieza. La hoja cocida se deja enfriar y se introduce en un recipiente con agua limpia donde se retiran los restos de la sustancia pegajosa hoja por hoja. 4. Secado Las hojas de vijado se tienden una al lado de la otra sobre un prado o campo abierto para que reciban directamente los rayos solares y el rocío de la noche sobre toda su superficie y de manera directa durante máximo cinco días. 5. Palmeado el último día se cierra la hoja por la mitad por la mañana para terminar el proceso de secado y rico de la hoja por la tarde este proceso se conoce como palmeado troquelado 6 el troquelado Consiste en desvenar las hojas y cortarlas con un cuchillo afilado a mano, según el tamaño del bocadillo de leño. El cultivo del vijao debe estar bajo sombra para obtener protección del sol directo. El vijao tiene propiedades antioxidantes que hacen que los alimentos se conserven al ser envueltos en sus hojas.